Si bajas a la playa con niños, siempre tienes que tener unas consideraciones especiales, entre ellas la hidratación y la crema solar. Los niños por estar siempre jugando, olvidan eh, ir a beber agua y a ponerse crema y tenemos que estar muy pendientes de ello. Igualmente con los flotadores y los objetos flotantes hay que tener especial cuidado porque con cualquier tipo de corriente o incluso con una ola pueden voltear y poner al niño en peligro. Y después también recordar que sobre todo los niños que son muy nerviosos o que se extravían mucho, en todos los puestos de Cruz Roja disponemos de unas pulseras identificativas para en caso de pérdida poder encontrarles fácil.